sean tan transparentes que no tengan que ocultar nada en la vida. Esto es tremendo porque da miedo. En efecto, a demasiadas personas nos da miedo ser tan transparentes que nuestra vida privada puede ponerse siempre en total evidencia en cualquier situación y entre toda clase de gentes y de autoridades, hasta un reo ante el juez puede ocultar la verdad y puede mentirle al tribunal que lo juzga. Es un derecho. Pues bien, el Evangelio nos dice que la transparencia es tan importante en la vida que por ser transparentes tendríamos que estar dispuestos a renunciar incluso a determinados derechos. Esta exigencia extrema de Jesús tiene su razón de ser.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 Usano. Se trata del problema de la credibilidad. Una persona que oculta cosas de su vida pierde credibilidad e incluso puede llegar a no merecer crédito alguno. Si es que el proyecto de vida que le proponen o se le exige a la gente es muy, es muy excelso, la claridad y transparencia de vida tiene que ser mucho más coherente con todo el mundo. Una persona que oculta cosas muy fundamentales de su vida, ¿qué crédito humano tiene para que los demás puedan fiarse de semejante individuo? Por eso la gente que tiene poder político, religioso, es gente que miente con demasiada frecuencia y en asuntos demasiado importantes. Dado que el Evangelio es como es y exige lo que sabemos que exige, se comprende que anunciar el Evangelio es una tarea y un asunto mucho más complicado de lo que imaginamos. En realidad y con plena coherencia, solo deberían predicar el mensaje evangélico quienes lo viven a la vista de todos. Que el Señor los bendiga.